¡Hola bueno, ¿sí ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Mapa de Slender, vale, en Roble Espero que se esté grabando bien, repito Vale, la F era para apagar la linterna, vale, ok También te digo, el mapa no era así, ¿eh? Te lo digo ya, cuidado ¿Por qué no, no, no se entiende la linterna? Ahí está ¿Aquí no funciona o sí? No, no entiendo. ¿Y las hojas? A ver. ¿Eh? Este árbol es diferente. No sé si voy bien o voy mal. ¿eh? Lo que sí sé es que hay que recoger ocho páginas. ¡Eh, eh, eh, eh, eh! No corras. ¿Por qué no? A ver. Explícame por qué. Dame tus motivos. ¡Oh! Slender. Vale, corre, corre, corre. ¡Corre, chiquillo, corre! Eh... No hay mucha diferencia. Eh, mira, esto es andar y esto es correr. Espectacular. Por favor, ahí está. Tarda media hora ¿eh? en encenderse la linterna. A ver. Eh, también te digo mucho susto no me ha dado eh, Slender. Así que si vas de chulo y piensas que me vas a asustar, no es así el caso. No, no, no, no. Las cosas no funcionan así. A ver, esto, esto, esto cómo funciona. A ver. Slender, vas a tener que dibujar más cosas, ¿eh? Porque no veo nada. Vale, ahora parece como que corre un poco más, ¿no? Es pues cosa mía. O oh, las hojas solo se encuentran en los árboles que son diferentes. Ways no watches, no ways. Y si quiero mirarte a los ojos, ¿qué? No puedo. Me vas a obligar a que no te mire. Bueno, pues yo te miro, ¿vale? A ver, vamos para arriba. ¿Se puede? Es que ni, ni el muñeco puede saltar. Esto es increíble. Solo hay árboles. A ver por aquí. Vamos a inspeccionar esta zona. En teoría tendrían que estar pegadas a los árboles. Ahora. ¿Dónde? Pues no tengo ni idea. Pero intentando asustarme, ¿sabes? Y no, no lo va a conseguir. Como no sea, que se ponga detrás y haga bu. Otra cosa no va a poder hacer ¿eh? Te trae, mira esto Y con la Q Lo alejo, esto es increíble ¿eh? A ver, que también te digo ¿Por qué es bosque? ¿Por qué? Y no, y no es Zona de árboles ¿Por qué se llama bosque? Contadme Ponedlo en los comentarios ¿Por qué pensáis que se llama así? Es que si se vieran Las hojas, pero es que no se ven a ver, uy, qué susto me ha dado este Un poco, un poco más asustado Las cosas como son Las cosas, no me digas que es el mismo de antes es que he vuelto para atrás? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que he vuelto para atrás? Sería espectacular, ¿eh? Pero es que no hay más hojas ¿Por qué? Que no sé por dónde ir A ver, es que no sé ni cuánto llevo de vídeo Imagínate. ¡Hombre! ¡Por fin me encuentro zona nueva! ¡A ver! ¡Hombre! ¡Por fin! Me la llevo. ¡Wow! Pero es que esto es inmenso, ¿eh? Voy a seguir por el bordecito. A ver si por aquí tenemos fuerte. Y puedo encontrar otra hoja. Por favor. Necesito. Necesito. Pillar más ocas. Que solo tengo cuatro Uh, a ver, ¿cómo sé yo las hojas que tengo? Esa es la cosa. ¿Cómo sé yo las que tengo? ¿Me lo puedes explicar? Slender, no vengas, ¿eh? 12 minutos, ¿vale? 12 minutitos. Vale, voy a seguir un poco más. Y si no encuentro más hojas, pues mira, tendré que dejar el vídeo. Pero vamos. A ver. Si no hay más hojas, pues nada. El vídeo se queda pues con las hojas que me haya encontrado, ¿vale? A ver, pone, busca ocho hojas. Y ahí te queda, ¿sabes? Y es en plan, eh, vale, en un bosque gigante mmm, tengo que buscar ocho hojas. Junto con Slender que intenta asustar y no lo hace. A ver. Y encima de noche, ¿sabes? Ya podría haber sido de día, ¿no? ¡Hombre! Ya viene conmigo, perfecto. Perfecto. Si viene algún mito, besa por él, ¿vale? Si me defiendes. Trabajo en equipo. A ver aquí. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. El, al Slender, ¿vale? En caso que, que, lo, que lo haya eh, Que lo publicase. Porque a mí me suena de haberlo grabado y publicado aquí a, a YouTube. Es un vídeo antiguo, así que si lo ves que es como diferente a los que yo suelo grabar ahora, pues es lógico, ¿no? Porque es al principio de cuando yo estaba en YouTube. Haré un vídeo, un vídeo especial, en el cual juntaré el especial 500 suscriptores. Que en su día, ¿vale? Antes de llegar a los 500 Hice un rewind, ¿vale? Como especial de 500 Aunque no hubiese llegado Pero pero, pero tenía ganas, ¿no? Tenía ganas de traeros un rewind de Sofis 20 Desde el inicio hasta ahora y... y eso sería, digamos, como si fuera la primera parte Pero me gustaría hacer un vídeo especial donde explicaros un poco por encima cómo ha sido y cómo es mi experiencia desde que empecé hasta, hasta ahora. Cómo ha sido llevar eh, YouTube eh, junto con el instituto, eh, cómo lo he hecho para poder eh, seguir adelante aunque algún día dijese no pudo más, cosas así. ¿sabes? Años en YouTube. espectaculares ¿eh? Espectacular, igual que es espectacular que no estoy encontrando absolutamente nada. Esto es increíble. Esto es increíble. Esto es increíble. Verás en el vídeo, ¿no? En caso que lo encuentre. A lo mejor lo puse en privado y, y o, o lo borré, no me acuerdo. Pero a mí me suena que lo llegué a jugar y a grabar. Pero antes, esto era que tú aparecías en una sala, vale, con más peña. Entonces eh, te mandaban a un sitio random Donde tenías que esconderte Porque te perseguía Y aparte tenías que pillar hojas Ocho hojas también, ¿vale? Pero claro, esto, esto no es ¿Sabes? O sea, yo me esperaba Que, que llegase eh, a jugar el, el mismo mapa De la otra vez eh, Vale, aquí no hay nada una la he pillado en un árbol de esos grandes. otro le he pillado en el coche que nos hemos encontrado abandonado. Y otra la he encontrado en un árbol normal como estos. Pero claro. Mm. Y no sé si me he encontrado otra más. ¿eh? Mira, aquí está el coche. Vale. Este es el coche. A no ser que haya otra. Le, por fin me encuentro algo diferente. Vale. A ver si era por aquí. ¿Te imaginas? A ver, vale, me ha pillado, me ha pillado colándome aquí. Recemos todos en los comentarios para que aquí haya hojas, ¿eh? Porque, porque de momento, mm. a ver, por favor, dime que por aquí tenemos hojas, dime que tendremos suerte, podremos... Perfecto, aquí está el Lenner. Un saludo, y bueno esto es todo, espero que te haya gustado, si es así sí, le das un like, suscríbete para más contenido como este, y bueno a ver, he de decir que no ha estado mal del todo, yo me esperaba, aparte de que hubiera sonido, porque no sé por qué no suena, aparte de eso yo me esperaba jugar al mapa que he dicho, vale, y si encuentro el vídeo os lo dejaré aquí abajo en la descripción, vale. Y nada, déjame en los comentarios qué otro mapa quieres que juegue y nos vemos en la próxima. Adiós, chao chao.